A ver, ¿qué es esto? Europa de la doble revolución según Erico. Bien Las palabras son testigos de que a menudo hablan más alto que los documentos... Conciencia... ¿Qué estás haciendo? Subrayando las ideas importantes. Estás pintando la hoja. ¿Y cómo se hace? Tapará que te explico todo de vuelta. Para estudiar textos, la primera lectura debe ser total. Se debe leer todo el texto para hacernos una idea del contenido y los conceptos del mismo. Luego volvemos al texto, pero ahora la lectura va a ser por párrafos. ¿Sabes lo que es un párrafo? Es la mínima unidad de redacción que explica y desarrolla el significado de una idea. Está compuesta por una o varias oraciones que mantienen la idea principal o palabra clave que va a dirigir a la información en el resto del párrafo. Generalmente comienzan con sangría y terminan con un punto y aparte. El ejemplo del texto que está acá, acerca de los derechos humanos, tiene seis párrafos. Un buen consejo es que a la hora de estudiar tengas a mano dos resaltadores. Con uno de esos marcamos las ideas principales y con el otro aquellos términos que acompañan y reafirman a estas ideas. Ahora empecemos a leer el primer párrafo. Encontrar las ideas principales y ver cómo estas manejan la información en el resto del párrafo. Como vemos en este primer ejemplo, en este párrafo lo que marcamos en verde es la idea principal y lo que marcamos en rojo son los términos que reafirman esta idea. Si seguimos con el segundo párrafo podemos encontrar que las ideas principales nuevamente están marcadas en verde y las reafirmaciones en rojo. En este párrafo la idea principal es una controversia cultural y la reafirma la idea de que ningún ser humano quiere vivir maltratado. De esta manera se pueden continuar con el resto de los párrafos del texto. Llegamos así al último párrafo, donde el autor, luego de plantear su hipótesis y sus argumentos, llega a una conclusión final. Volviendo al texto completo, si sumamos todos los fragmentos iluminados y coloreados, tenemos un resumen del texto, el cual contiene las ideas principales. ¿Y ahora qué? Tranquilo. Ahora, con todas estas ideas principales, podemos armar un esquema. Sí, un esquema, que es una forma de exponer ordenadamente las cuestiones esenciales de un asunto, mediante líneas u otros signos que muestran su relación. Estos esquemas pueden funcionar como ayuda a la memoria, ya que son síntesis de algo más complejo y extenso. Y no tiene que seguir necesariamente el orden o secuencia del texto original, ya que son producto de un análisis y reflexión. A mi lado, observamos el ejemplo del texto anterior acerca de los derechos humanos. Del mismo texto se pueden hacer diferentes esquemas, ya que depende del conocimiento previo que se tenga del tema, de la capacidad de retención natural de información, el orden conceptual que cada uno decide, entre otros. Ahora con estos piques, nos todo. Esto fue todo por este video. Si te gustó, suscríbete a nuestro canal y síguenos en nuestras redes sociales para enterarte de los nuevos videos. Mi nombre es Julieta y me despido por este video. ¡Chao!